Saluda, estamos filmando. Saludos. Yo con esto la molesto. <risa> ¡Mira, para acá, mira para acá mira. Boda, boda, ¡No te corra! <risa> ¡Corra! ¿Tienes alto? La bola. ¿Hm? No te Ahí está Tavo Con una sonrisa Ahí está mirando a la cara Se mira él Ella viene que se cae Se cae y se, se ríe Y ahí viene él Que me quiere quitar Y ella es mi sobrina Mi prima Ella es mi prima Mi sobrina, mi hermana Y su enamorado, no, su marido Ahí viene la pasea mi amiga la pasea y ella grita como una niñita y ella siempre grita hay los dos el gordo y el flaco y ahí en el dos. la otra me tira las las uñas otra vez gritó ¡Acerca! su marido ahí está el tabo ahí viene el compañero ahí el ahí la fema ahí viene ahora vamos a pasearla en el mareo el mareo el mareo, mareo. mareo. anda para allá no, no acá <ríe> también el tabo, el ya está continuando ahí vemos a Tao que están que le Una en el Columbia están que lo <risa> lo marean más no Nicole no no así como él también me hizo payaso ahorita sigo yo Nicole ven para que grabe ven Nicole ven para que grabe Sigue grabando ahí viene la la novia y lo pasean, y el ríe ríe ríe ahí va Uy, cuidado patean más de lejos mejor porque me vaya a tirar una patada muy bonito no se vale no se vale arrastrar, pues. Sí, sigue paseando todo Voy a grabar el Ahora ellos dos.